¿Y tú para acá, Isidro? Cuando quieras, César. Vale. Buenas tardes a todos. Eh, un poquito lejos. Y nada, voy a iniciar la presentación del proyecto de, que hice con, con niños pequeños del taller dice lo que hicimos, que me ayudaron mucho. ¿Vale? Voy a empezar eh, primero a presentar a gente que habitualmente no está. ¿no? Eh, en primer lugar voy a presentar a los participantes y a, a sus papis que están por ahí. Así que los participantes eh, hemos conseguido que, que se conecten dos. Uno es Pablo. Pablo, saluda, que te conozcan. Hola. Hola. Que está acompañado con sus padres, con, con Gema y Isidro. Hola, buenas. Hola. Buenas. Por otro lado está Valerio. Hola Valerio. Hola. Y Eva y su mami, que está ahí también, ¿vale? Muchísimas gracias a, por conectaros y por luego cuando os preguntemos, encontramos eh, vuestra experiencia. Luego, si mientras yo estoy haciendo el proyecto del taller, si necesitáis cortarme para hacer alguna puntualización, sin problemas. Levantéis la mano, es el audio y me cortáis, ¿vale? luego, aparte, eh, estuvieron dos monitoras eh, eh, conmigo y una profesora que no puede conectarse, y empezó el taller. Las monitoras son Ana y Mari Carmen. Mari Carmen, la parte de monitoras, me une un poquito más con ella. Si dice el apellido, <risa> vale, es mi hermana y, bueno, entre ellos eh, somos un gran equipo para atender a mano y, bueno, para cambiar por la vida. Estoy muy contento y digo públicamente que, que estoy orgullosa de mi hermana. ¿Vale? Así que <risa> <risa> ya están hechas las presentaciones y, y bueno, eh, los demás, os, os digo a los demás, a los padres, a, a Valerio, Isidro y a Ana, y a y Carmen, que los que se han conectado en su gran mayoría somos miembros de la red de estatal de hermanos y yo lo que quisiera, lo que quisiéramos era extrapolar el proyecto del taller con, y que fuera posible, llevarlo a otras entidades y bueno, todo lo que pusiera todo lo que fuera a sumar por mejorar eh, las entidades y, y el futuro de, de las personas con discapacidad, pues ¿vale? Me pongo, eh, creo que casi todos o todos tenéis el proyecto porque lo envié por correo, ¿vale? Eh, bueno, un proyecto, sucio empezamos en la sucio. Empezamos, el marco teórico, ¿vale? Me basé en este libro, os lo presento. Este libro, aunque no está aquí expuesto, es Pedagogía de Pritida, de Pablo Freire. ¿vale? Pablo Freire fue un pedagogo brasileño que se encargó de alfabetizar mediante un sistema muy innovador que fueron palabras generadoras, creando la necesidad de aprender a las personas que pretendía alfabetizar, contando con tanto que son gente muy mayor. ¿no? Entonces, con ese concepto, ¿vale? intentando que los niños los que participaron en el taller aprendiese, o sea, tuviera la necesidad de saber más de su hermano, ¿vale? Con ese concepto fue lo que quise extrapolar, ¿vale? Y luego, aparte, eh, me basé también en el Real Decreto del Currículum de la Comunidad anciana eh, en el área de valores sociales y cívicos, ¿vale? Bueno, eh, ¿qué íbamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en el, en el taller? Bien, eh, lo que hice fue, el desarrollo de currículum de escolar de educación primaria y secundaria, ¿vale? De, eh, basarme en los puntos de las, de las áreas de valores sociales, ¿no? la identidad y dignidad de la persona, comprensión y respeto, relaciones interpersonales y convivencia de redes sociales. Y todo eso, desarrollarlo para partir de un marco teórico y de ahí elaborar el taller. Eso, los primero, el primer punto del, del análisis del, del, este, del proyecto, os lo podéis leer y si queréis profundizar, acortar algo más. Eh, lo que queráis. el hecho de que yo lo haya elaborado no pues significa que esté bien, siempre añadir. Vale, vamos ya a por, lo, a por lo importante. Justificación del taller. Vale, fundamentación y propósito y el porqué. El porqué. Eh, nosotros quisimos hacer un taller centrado en lo emocional y lo afectivo. ¿Vale? ¿Por qué? Os digo un poco de historia. En la entidad donde, donde, donde pertenece mi hermano, se creó un grupo de hermanos en el año 2008. O sea, tenemos un recorrido, hemos hecho varias actividades, bien, y todas las actividades tienen un punto en coma. La mejora de la calidad de vida de nuestros hermanos y por extensión a nuestra propia. Y entonces, yo tenía una inquietud, ¿vale? Uh, en en análisis pongo, debido a la inquietud de uno de los hermanos, era yo, ¿no? Me puse que yo cuando era niño, hubiese querido eh, a tener, recibir más formación, más información, más apoyo de alguien que ya hubiera pasado por mi experiencia. Eh, yo, esto me viene muy bien, el, el café que hicimos el, el mes pasado en que hablábamos de los sentimientos que teníamos cuando éramos niños, la soledad, ¿no? y los experimentamos durante la infancia y la adolescencia. Y yo realmente, pues, eh, debido a eso, eh, quería, quería eh, hacer el taller exactamente que a mí me hubiera gustado recibir cuando yo era niña. ¿Vale? Atenido a las necesidades reales. En cuestión del aspecto emocional, eh, había dos posibilidades de, la, de, de, de desarrollar el taller, ¿no? De lo motivo a lo formativo o de lo formativo a lo motivo. Si hacemos un taller a lo formativo, yo no lo aconsejo, porque no es, un niño no tiene que, que aprenderlo directamente diciendo, a ver, si no me da la, una la definición, es esto, autismo, la definición es lo otro. Eso al final se convierte en una disciplina. Y yo me acuerdo, y si no, que me corrija Malero y Pablo, que al final del, del taller les, dije a los, eh, les preguntamos a los niños, bueno, ¿qué se puede hacer el taller? Y nos dijeron, muy interesante porque hemos hablado de nuestros hermanos. Lo que no hemos hecho es eh, aprender, eh, como se aprende en el colegio. Y pensábamos que era. Eh, como una asignatura del colegio. O sea, eso he pensado que era la extensión, que íbamos a dar clase, por así decirlo. No fue así. Lo que hicimos fue tener un eh, de relajarnos, de centrarnos y hablar entre nosotros, ¿no? Y lo que, lo que hicimos es eso: pues, hablar de los sentimientos que experimentamos cuando somos niños e incluso cuando eh, tenemos un desarrollo vital con nuestros hermanos. Hablamos. falta de comprensión, incluso de caso de asociación social, ¿no? de, y, que, puede, que puede ser que cualquier niño que tenga un hermano con discapacidad no, sienta, no se sienta incluido en la sociedad. En ciertos aspectos más graves podemos incluso hablar de, de cosas con la, ¿vale? Bien. Eh, ¿Para qué se hizo el taller? El taller se hizo al alcance, la meta era crear una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva. ¿Vale? Y para eso nos tratamos en dos objetivos generales, ¿eh? conocer, entender y aprender Ajá. todo lo posible sobre nuestro hermano y apreciar y valorar las circunstancias de tener un familiar próximo, hermano, con discapacidad intelectual. Estos objetivos, hoy en día, yo los sigo trabajando para mí mismo, porque esto no tiene fin. Son tan ambiciosos que, por mucho tiempo que pase, siempre lo estamos trabajando. Eh, lo que pasa es que en mi propia experiencia en mi historia personal, yo he dado pasos bastante grandes a la hora de, a la hora de aprender estos objetivos, a la hora de conocer y entender lo que sería tener un hermano, a la hora de apreciarlo eh, un primer paso fue el de 2008, cuando se creó el grupo de hermanos otro paso han sido los encuentros centrales que ha hecho plena inclusión y otro ha sido pues la creación de la red de hermanos, entonces el taller, el taller lo que pretende es, en la medida posible que sea un primer paso para estos niños que participen en el taller. ¿vale? Entonces, esto tener en cuenta que es un, son objetivos tan ambiciosos, ¿vale? que es un proceso que es lento y que tiene que ir subiendo, tiene que ir sumando. O, eh, cuando leéis el proyecto veis que esos, dichos, esos objetivos generales eh, demandan unos objetivos específicos. Y ahí lo mismo, podéis leerlo y podéis añadir objetivos específicos, podéis suprimirlos o incluso, en un momento dado, podéis también añadir un objetivo general. Pero bueno, en fin, eso ya depende de, de vosotros. ¿De acuerdo? Bien. Recursos. Eh, aquí, dentro de poco, le voy a dar paso a Ana y a Mari ¿vale? eh, este, este proyecto, eh, en cuestión de personas, de, persona, de quiénes lo a pues hacer, nos ayudó un no, maestro de colegio, que su ayuda fue bastante valiosa, y el psicólogo. Es importante que haya ayuda profesional, un asesoramiento para que haya un seguimiento pero bueno perfectamente los hermanos de la red con lo que sabemos y lo que eh, el que tenemos podemos elaborar un proyecto y luego eh, tener claro que yo siempre siempre podéis preguntarme lo que queráis y podéis lo que en cualquier momento podéis preguntar en mi opinión vale es importante que haya bastantes hermanos cuanto más mejor porque en ese taller es súper importante la observación ascender a los participantes y te cambiar las impresiones y las experiencias. Porque no es lo mismo la experiencia que puedes sentir yo, que puedes sentir incluso mi hermana. Dentro que hemos estado dentro de mi misma casa, hemos tenido mi familia y un hermano. Yo he vivido la discapacidad de una manera, y la he vivido de otra. Y luego me gustaría que ahora que bien Lana o bien Malicarmen, cualquiera de las dos, me contaran eh, cuál ha sido su, su momento, su experiencia, cómo se han sentido como monitoras del taller. ¿O empiezas tú, Malicarmen, por ejemplo? Maricarmen, quítate el micrófono. Vale. Ya, ya, ya, ya lo he puesto, el, ya he puesto el audio. Bueno, pues a ver, yo eh, lo, que os, lo que os puedo contar es que vi que la, la preparación de, de este taller eh, había sido la verdad que muy concienzuda. Se había tomado de referencia el trabajo de Ángel Sponce, que es una profesional eh, catalana especializada en, en hermanos de personas con discapacidad intelectual, y a partir de ahí, pues eh, y luego con el material que César ha nombrado, pues ya eh, se, se hizo un, un taller, o sea, un, un plan para cómo llevarlo adelante, y además eh, el perfil que tienen tanto César como Ana como Bea, los tres tienen un perfil docente y además prof, eh, hermanos, de, de chicos o chicas con discapacidad entonces yo pensé pues yo no sé qué, qué puedo aportar más allá de mi propia experiencia pero resulta que en eso que llegó el COVID y el confinamiento y casualidades de la vida pues eh, yo durante el confinamiento por entretenerme con algo hice un curso de comunicación no verbal y otro de habilidades de comunicación y, y resulta que me di cuenta de que podía poner en práctica alguna de esas cosas que había aprendido en estos cursos ayudando a, a mis compañeros adultos de, de, de este proyecto, ¿no? que eran César, Ana y, y Bea. Y, y entonces pues, pues, pensé, a ver, aquí tenemos muchas cosas a favor, que es el, la preparación y los conocimientos que tienen mis compañeros, pero sí que es verdad que es un problema la brecha de edad, hay que llegar a ellos. Eh, es un problema que, que no nos conocíamos y, y hay que romper ese hielo y tal. Entonces, pues por ejemplo, eh, yo dije, bueno, pues en comunicación no verbal eh, a mí me han enseñado que hay determinados gestos, de, eh, que te están dando una pista de que la, la otra persona, pues eh, ya le está costando, aunque le interese el tema, ya le está costando seguirte, ¿no? Por ejemplo, pues no sé si estás así, perdón que hay, hay una persona que, que lo está haciendo, pero es así. Si tú estás así, aunque te interese mucho el tema, sí, <risa> aunque te interese mucho, mucho el tema, sin querer, es algo instintivo, pues te te vas desligando un poco, ¿no? Eh, y para un niño más todavía. Entonces, yo esas cosas las observaba, intentaba desbloquearlas haciendo que intervinieran, que no, no necesariamente intervenir yo, sino interpelar a alguno de mis compañeros adultos para que se dijeran a, a ellos. Eh, entonces, vigilaba eso, vigilaba las expresiones faciales, vigilaba los gestos, las posturas eh, y luego... Eh, también hice, hay otra cosa que, que se estudia en la comunicación no verbal, que es la proxémica, que es la distancia eh, a la que tú estás de una persona, comunica mucho de, de lo que quieres hacer, de tus intenciones, de, de cómo de abierto, si eres agresivo o no. Y entonces eh, yo pensé, vamos a ver, yo lo que tengo que hacer es observar de qué manera están sentados los, los chicos, cómo de cerca, cómo interactúan entre ellos. Y entonces yo cogí y los copié. Y dice, exactamente, eh, si ellos estaban muy cerca, pues yo estaba muy cerca. Si, si ellos a lo mejor. Ah, y luego la manera de comunicarse. Si ellos levantaban la mano para pedir la palabra, eh, eso los adultos a lo mejor, mmm, a lo mejor no, no lo hacemos. Los niños sí que están muy bien educados. Entonces yo dije: Pues yo me voy a hacer lo mismo que ellos y además me voy a sentar con ellos, porque cuando, eh, cuando alguien se está diciendo a un público. Ese, eh, en ese grupo, si, si alguien de ese grupo eh, no sé, piensa que lo que dice la, la, la, persona, el, el, la persona que está diciendo el mensaje, piensa que ese mensaje no, pues no le gusta, no le interesa, y dice algún comentario, lo esparce eh, entre, ese, en, entre su grupo, entre el, entre el público. Entonces, ¿manera de, de evitar eso? formar parte tú de, del público. Entonces, digamos que intenté tener un papel bisagra, eh, pues eso, vigilando las expresiones y, y tal, e interviniendo. Y, y luego también, eh, aparte de, de que quise ser el espejo de, de los chavales para que se sintieran más identificados, también vigilé en todo momento que el mensaje que estaban dando mis compañeros fuera eh, tanto técnico como emocional Si sí, veía que, había, que eso ellos lo hacían súper bien porque para eso son docentes y se nota que, que eso se lo, han, se lo han enseñado muy bien a ellos cuando lo estudiaron pero bueno, en algún momento sí que es verdad que bueno, a lo mejor estás ahí concentrada explicando algo y yo cuando veía que se desnivelaba la parte emocional respecto de la técnica o al revés, intentaba intervenir para cubrir eso y nada y eso fue eso fue por la parte de lo de los cursos que fue casualidad de, que que durante la pandemia lo me metiera en ese fregado y luego también pues me pareció interesante aportar mi mi visión de, de hermana precisamente por lo que ha mencionado César porque César ha dicho que que siendo nosotros dos de la misma familia del mismo hermano él ha vivido la discapacidad de una manera y yo de otra, porque, más que nada, porque como yo era la mayor, pues bueno, mi madre, al ser yo la mayor, se apoyaba mucho en mí, pues cuida de tu hermano, tal, y César, además, es que era bastante travieso, que todo hay que decirlo, y, y claro, y entonces, pues eh, mi madre... A lo mejor al verlo tan así, tan, tan inquieto y tal, pues no, no le a lo mejor no le contaba tantas cosas con tanto detalle como me las contaba a mí. Y es normal que César haya tenido esa sensación de que le contaba en la mitad de la película. Entonces, eh, contarle eso a los niños pequeños me pareció interesante y también para que ellos se vean proyectados en, en el futuro. en que Y en saber que si a nosotros nos veían felices es porque hay una posibilidad de que ellos también lo sean en el futuro y, y teniendo un hermano o hermana con discapacidad se, se puede hacer. Y, y nada, creo que no me dejó nada. ya Ahora que quería preguntarle a Ana que cuál fue su, su experiencia en el taller, su participación. Aparte, ella hizo en la cuarta sesión, si no recuerdo mal, eh, hizo un, una actividad muy ambiciosa y muy bonita sobre las emociones. Así. Chulísima. ¿verdad? Y la verdad que me encantó. Fue una, una gran actividad y salimos todos reforzados y no posible, que haya hayamos estado también. Así que Ana, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Oye, sobre todo a Valerio y a Pablo, de verdad. Much... Es que me encanta veros otra vez. Habéis crecido un montón. Es que estáis, vamos, guapísimos, de verdad. Bueno, la verdad que. Eh... Eh, ante todo, yo lo que diría sería que, que os, os que hagáis la experiencia, ¿vale? Creo que es, eh, yo he estado en un colegio de educación especial, he estado trabajando, pero esta experiencia que hicimos de los hermanos, creo que ha sido una de las experiencias de verdad bonitas. Eh, algo, algo, la verdad, para, para, para, para decirlo, para recordarlo y para como una experiencia estupenda, ¿vale? Eso no quita que al principio tuviéramos, bueno, aparte de lo que han dicho ya César y Mari Carmen, que creo que ya han dicho todo, eh, ese miedo que tienes ante lo desconocido, porque claro, realmente no teníamos nociones de que esto se hubiera hecho o si se había hecho, no teníamos muchas cosas en que basarnos, ¿no? Eh, sí, nos basábamos en lo que ha dicho Ángel Ponce, que es un, un, una profesional tremenda en este campo, pero no había más. Entonces, eh, eh, tocaba hacer la experiencia nuestra, real, de Paterna, ¿no? Y de los municipios de alrededor. Y entonces era, de pronto, tenemos una tarde que empezamos el taller con nuestros chicos, que no nos conocíamos ninguno, y, y ellos llegan por primera vez a un sitio donde no saben a qué venían, ¿no? Es verdad, ¿no? Pablo y Valerio, que me decían el primer día, a ver qué vamos a hacer aquí, ¿no? Y nosotros sí. también. Y era, eh, eh, pues desde el primer momento... Con todos los talleres que hemos dicho que hicimos, que hicimos muchos talleres, muchas actividades, sí. eh, muchos ejercicios en el que todos participábamos, pero creo que sobre todo fue un intercambio de experiencias satisfactorias y no satisfactorias, porque a veces es lo que estamos diciendo, las emociones no siempre son bonitas, ¿verdad? Las emociones por el taller que hicimos. Eh, y eso es lo que tenemos que hacer las personas, vivir todas las emociones. No podemos decir que solo podemos vivir las emociones que son eh, buenas, sino las emociones que son también como es la tristeza eh, eh, y otras experiencias, pues no sé, simplemente pues, eh, pasar un mal momento, el odio. Pasamos por un montón de, de emociones y eso hay que gestionarlas. Y en ese momento nosotros intercambiamos un montón de experiencias tanto ellos con la edad que tenían como nosotros con la edad que ya tenemos, ¿no? de hermanos que tenemos un hermano o una hermana con una discapacidad. Y la verdad que es algo mmm, verdaderamente interesante y bonito de vivir, porque como han dicho tanto César como Mari Carmen, eh, tanto nosotros en nuestra época como ellos ahora han cambiado cosas, pero tampoco tantas, ¿eh? porque allí nos dimos cuenta de que ellos también estaban pasando por el tema de eh, ¿Quién habla o quién dice algo cuando tienes un hermano con una discapacidad? ¿Cómo se dirigen a ti? O si oyes un comentario que no toca sobre tu hermano o tu hermana, ¿cómo reaccionas? ¿Vale? Allí lo dijeron. Había momentos que ellos nos dijeron cosas que a lo mejor a los papás o a las mamás no os comentan en casa, pero por, por, porque el simple hecho de la experiencia eh, en ese momento, pues tú cuentas qué te ha pasado, la otra persona contaba qué había pasado y surgen cosas que realmente dices, ostras, que... También ellos ahora, con la edad que tienen tan jovencito, también hay momentos ¿no? que la sociedad no ha cambiado tanto y a lo mejor viven momentos que ellos nos contaban y nosotros ahora habíamos pasado también. Y esa experiencia entre lo que nosotros hemos vivido y lo que ellos han vivido, eh, lo que podíamos aportar nosotros y lo que podían aportar ellos, ese intercambio creo que fue beneficioso para todos. Nosotros como personas adultas aprendimos mucho y ellos también creo que aprendieron, se lo pasaron bien, que eso es también lo importante hacer esta actividad pasándoselo bien y fue un momento difícil porque acordaros que íbamos con mascarillas que para eso, que para nosotros ese momento fue también porque no nos veíamos realmente la cara que hubo un momento en que dijimos nos bajamos la mascarilla para vernos la cara a ver cómo somos porque es que íbamos con mascarillas y fue muy difícil porque teníamos que relacionarnos trabajar entre nosotros y sin vernos casi la cara y, y, y la verdad que eso también fue eh, como un handicap más a, a lo que era el taller y bueno no sé yo creo que de verdad para mí una experiencia que creo que todo el mundo debería eh, los hermanos que estáis ahí que aún no conozco mucho se debería de realizar creo que es muy importante muy positiva muy positiva sobre todo eso y creo que fue la gente que estábamos allí en ese momento porque tocaba que, estábamos, que estuviésemos allí y creo que, de verdad, una valoración estupenda. Y no sé muy más bien. que deciros. <risas> nada, muy bien, Ana, gracias. Ha, has dicho mucho, muchísimo. Nada, pues nada, sigo exponiendo el taller. Este vale. ha sido el punto de, de quién hacemos el taller. Y pues eso paso a mi hermana y a, y a Ana. El paso a las familias que seguro que lo estáis deseando es cuando lleguemos a, la, a las evaluaciones, ¿no? Porque yo el taller y de una manera distinta a los niños y de otra manera distinta a los padres. Bueno, parecido, pero los niños nos lo valoran mejor. <ríe> Ahí queda eso. Eh, seguimos. Eh, voy a, a los aspectos técnicos y logísticos del taller. Eh, a la hora de hacer el taller, los materiales, el con qué, tenéis que llevarlo todo muy bien estructurado. Si os fijáis en los programas que os he enviado, abajo pongo los materiales y pongo todo lo que se necesita, probarlo, que luego no haya una actividad que sea muy interesante y que os falle, ¿vale? Eh, ¿Dónde los espacios? En, yo os aconsejo, si luego no hay más remedio, pues no hay más remedio, que no os limitéis a un aula, a un espacio cerrado, ¿vale? Hacer una actividad en un patio o lo que es el centro de la ciudad donde están, donde están los hermanos sería beneficioso, porque sería una manera de acercarnos, ¿vale? Y a la hora de distribuirnos, esto es muy importante, mi hermana ha dicho algo, me ha empezado a hacer spoiler, vale, pero muy bien. Resulta, esto lo aprendí en Noruega cuando estudié. Eh, la interrelación entre docentes, monitores y participantes, niños, vale. no tiene nada que ver cuando nos ponemos en forma en, en cada profesor con una mesa de por medio que si distribuimos en forma de U. Nosotros fuimos más lejos y lo pusimos dentro. Os voy a contar una cosa que es curiosa. En Noruega, cuando estaba en la universidad, iba a hablar a un, con un profesor, entraba a su despacho y no estaba en la mesa como separación, la mesa estaba contra la pared. Él se giraba y yo le veía las piernas. Y me ponía a hablar con él y se me olvidaba que era un profesor. Parecía que era un, sí que era un profesor, pero era un compañero. Si tenía que ponerle una duda o tenía cierto temor, se lo decía en un ambiente de relajado. Me explicaba mejor en inglés que luego no iba a España y en español tenía que hablar con un profesor de la universidad de aquí. ¿No? Entonces, claro, eh, eh, os lo aconsejo. Clima de confianza, porque se relajan sentimientos. Eso siempre, ¿vale? Eh, las actividades, esto es muy importante. Os he mandado el cronograma, porque tenéis que mandaros eh, parte del material y he decidido hacerlo, ¿vale? Y las actividades eh, pueden significar el éxito o el fracaso del taller. Las actividades van en función de los participantes. Tenéis que pensar qué tipo de participantes tenéis. Tenéis que en la reunión inicial reunir las características y tener una teoría una actividad de actividades bastante amplia. Porque puede ser que pensáis que una actividad va a ser muy buena, ¿vale? La pongáis y luego sea un fracaso. Y entonces, cuando pasa eso, no hay problema. No hay problema si enseguida retiráis la actividad y ponéis una interesante. Y cuidado con las actividades, ¿vale? Por poneros un ejemplo práctico, hay un, una actividad puede ser poner un vídeo, un corto y hablar sobre la discapacidad. Hay un corto que es una aberración que se llama Cuerdas, no sé si lo habéis visto, que va sobre un político cerebral y tal, que el, el, la persona con discapacidad no tiene nombre, es un adaptado, la inclusión inclusión escolar, la única persona que hace caso es una niña, es una niña que también es unidad adaptada, están apartados, tampoco hay inclusión con el resto de compañeros y luego al final del, del este, al, al final del corto el niño muere. O sea que para que y lo que es triste es que ese corto era un Goya y que el director de, de corto tiene un niño con cerebral. En fin, hay muchos cortos mucho mejores que, ese, por ejemplo, el cazo de Lorenzo o el ciclo de las mariposas o yo qué sé, eh, cualquiera. Así que si queréis eh, eh, escuchar alguna actividad, os, os recomiendo que encarec Uy. os recomiendo mucho que analicéis qué actividad, para qué y por qué. Y si queréis preguntarme, preguntarme cuál es mi opinión. Y si mi opinión es negativa y yo no sé llevarla a cabo, adelante. Pero para mí, yo qué sé, por ejemplo, si queréis ver cuerdas, si no es el taller que yo quiero, que, que, no es el taller que yo creo. ¿vale? Bueno, eso es un ejemplo. Eh, hora de ponerlo en marcha, eh, lo importante es contactar con las familias, contactar con los padres, hacer una reunión, vale y en la reunión inicial tenéis que tener unas fichas preparadas de qué características tienen los niños que van a participar edad, edad, eh, implicación con el hermano, eh, qué esperan del taller y a raíz de esas, de esas fichas tenéis que elaborar el taller. Y luego también es muy importante el ratio. La ratio, perdón. La ratio yo aconsejo que como mucho sea un monitor, ¿vale? Cada 6 participantes, si son pequeños, pequeños hablo de 12 a 4 años, ¿vale? Y mayores, ocho, ocho participantes para un monitor, si son de 12, 13 hasta 17. ¿Vale? Porque como son adolescentes, es otro tipo de actividades, como un debate, y sí que se puede participar. Si son monitores, si el otro es más pequeño, mejor, ideal, lo más mejor. Y no hay que hacer grupos, ¿vale? Si se apuntan 10 participantes y tenemos cinco adolescentes y cinco niños muy pequeños de por 5 años, lógicamente una actividad que le funcione a los adolescentes no le va a funcionar a los niños y viceversa. ¿Vale? Entonces, eh, nada, eso te que tenerlo claro. Las, eh, ya tenemos el, el contacto, la reunión y lo último, un tercer paso, después de, de estar a cabo el, el, después de haber terminado el, el proyecto, el taller, había que hacer una reunión final, ¿vale? Y la reunión final es importante eh, que cogáis las impresiones de, de los padres para obtener más información para hacer otro taller, eh, dedicación de tiempo y continuidad de actividades, y ayuda en caso de adaptación de sus entornos. Vamos a ver. Eh, más. Temporización. ¿Cuándo? Eh, aquí me he equivocado. He puesto seis sesiones semanales. No. Nosotros hicimos una sesión por semana durante seis semanas. No debería que provocarlo más, nos puede pedir un periodo de como, como una Navidad, por ejemplo, como pasó a nosotros. Y las sesiones de hora y media podrían irse hasta dos. Con nosotros con hora y media nos quedábamos cortos, nos faltaba un poquito más. Pero bueno, hora y media está bien. Los niños están 100% a la hora de hacer el a la hora de estar en enchufados, conectados. Y luego, y luego eso. Seis sesiones. Y pero, eh, perdona, César, es, eh, es, sí. es verdad. Solo esta puntualización. Es verdad que hora y media se quedaba corto, pero lo bueno que tenía es que se qued... nos quedábamos todos con ganas de más, los niños y nosotros. Entonces, es eso enganchaba. De acuerdo, exacto. Y luego las actividades semanales, las, las sesiones semanales, se voy a decir en el, tema de, en el tema de actividades, es que si habéis visto el programa eh, al principio, eh, yo empezaba las sesiones con alguna actividad concreta muy concreta que duraba muy poquitos minutos para captar la atención. O bien contaba un chiste, o bien contaba una adivinanza, o decía de magia, o leía una poesía. Todo eso es un truco pedagógico muy potente para que los niños, eh, desde el primer minuto, tuvieran toda la atención puesta en el taller. ¿vale? Y de hecho luego ha sido señal. Todo, por supuesto, relacionado con la discapacidad. No era un chiste por contarlo, ¿no? Sino que era un chiste que hablaba sobre la diferencia de las personas, eh, una poesía que tenía un componente emocional y cualquier cosa. Y una vez lo había conectado con los niños, pegaba una palmada hacía un gesto y decía, y empieza la sesión, ¿vale? Y desde el minuto cero ya los tenía enchufados a todos. Bueno, entonces también, ¿vale? Y luego nada, no quiero prolongar más, porque hay que dar paso a las familias. Solamente decir que la documentación, eh, yo he elaborado, las. bueno, habéis visto, si habéis visto las encuestas de elaboración y la elaboración del taller, veis que al final pone elaboración propia. Yo soy el señor elaboración propia. ¿vale? Eso significa que podéis añadir, podéis modificar, podéis suprimir los bloques o las preguntas que queráis. ¿vale? Yo evidentemente no soy perfecto y ahí puede que me haya dejado algo. Y me centré, como todo el taller, siempre en las emociones, en ver cómo se lo habían sentido ellos, tanto padres como niños. Bueno, yo creo que ya no me dejo nada más, Que yo, yo ser breve, he intentado correr para no llevarme toda la hora y media de juntos hablamos, Trata de eso. Así que ahora es el turno de Isidro, Gema, Pablo, Eva y Valerio, ¿vale? De que digan ellos primero su opinión personal de qué han sentido en el taller, qué es, que es por ellos. Quiero darles ya una sorpresa, que voy a decirle ya a Pablo y a Valerio y a los papás, vamos a poner ya en marcha la segunda edición del taller, en breve. ¿Vale? Estamos ya trabajando en ello no sé si este curso nos dará tiempo a, llevar, a iniciarlo, pero seguro, seguro, seguro que si no es este curso empezará en septiembre, esa segunda edición y contamos con ello. Y además, y además, como yo ya son veteranos, quiero darle unos roles de que ejercen un poco de monitoraje, que nos ayuden a los hermanos mayores, a, a ellos, a enseñar a los niños que vengan, que no sepan qué van a recibir, a ser ellos los que transmitan sus emociones con los otros mismos. Así que bueno, ¿qué os parece, Pablo y Valerio, lo que os he dicho, la noticia? Pues Habla... a mí me pues a mí me parece muy buena idea que hayas pensado eso. Dice Valerio. Dame una idea. Madre mía, qué mayor Valerio. <risa> y qué mía. Mayor también. ¿También? ¿Y los papás? ¿Qué experiencia? ¿Qué recuerdos salir del taller? Salía muy contento, la verdad, es que salía muy contento, muy feliz, muy feliz. Y luego a Valerio lo apreciaba mucho, la verdad, es que hicieron una buena amistad. Fue Valerio, pero... Sí, sí, Valerio igual, Valerio también salía muy contento. Sí, y siempre me hablaba, sobre todo de Pablo, porque yo creo que por edad eran los más similares. Claro. Sí, claro. Y eso al final, lo que he hablado de las agrupaciones, ¿no? Luego los niños, según las edades, se agrupan y las actividades tienen que ser dirigidas a ellos. Hay que tener cuidado con las actividades. Os he dicho antes que puede ser el éxito fracaso del, del taller. Por ejemplo, ponemos un corto y los niños son muy, muy pequeños, cuatro o cinco años, el corto se nos, eh, se nos dispersa. Entonces, no es cuestión de coger y contarles algo, sino representárselos. Coger unas marionetas. Haceros unos guiñoles. Bueno, guiñoles es una palabra, si se entiende en castellano. Y, y con eso sí que puede un niño incluso de tres años entender lo que es discapacidad capacidad. Como si es una marioneta, le pareces una oreja. Estoy exagerando. Pero el concepto la idea lo tenéis. vale Así que ya yo estoy a punto de terminar, pero quiero decir algo. vale eh, Quiero hacer inciso. En las dificultades que puede tener una persona, un hermano, con un hermano con discapacidad, a la de adaptarse socialmente. ¿no? En casos más graves puede haber situaciones de incluso de, de acoso escolar. Fue algo que cuando yo impartí el taller, me fijé desde el minuto uno y afortunadamente no vi ningún caso entre los participantes. Pero mucho me temo que si en cada asociación hacemos un taller, si somos 10, 15 asociaciones y participan 10, 12 chavales, estamos hablando de entre 100 y 200 participantes. Con lo cual, es muy posible que algún niño lleve bastante mal, con bastante tristeza y falta de adaptación social y casos más extremos a acoso escolar, el hecho de que tenga el marco de discapacidad. Nosotros como hermanos, como hermanos, bueno, vosotros podéis decirme los hermanos, bueno, pues César, si tienes ese problema, tiene que ocuparse de un psicólogo escolar, un psicólogo infantil y los padres. Sí y no. Obviamente, por supuesto, el psicólogo infantil tiene que estar, obviamente que el padre también, pero nosotros, nosotros como, como hermanos, como miembros de la red estatal, no, no tenemos que hacer un ejercicio de empatía para entender a ese hermano. Y para y para ayudarlo son las de características, ¿no? Tener esa empatía y buen corazón. Y no hay nadie de la red estatal que le falte esos, esas características. Todos los tenemos. Y tenemos la obligación, digo la palabra obligación, ya quiero subrayar, moral de atender a esa persona. Así que, respecto a eso, la última sesión es esta, la abrí con una poesía, ¿vale? Y quiero comentarla, quiero decirla. Dice así, porque esa poesía cuando la leí, Pensé que era mi hermano que me la estaba diciendo esos versos. Así que nada, voy allá. Si tuviese yo las telas voladas del cielo, recamadas con luz dorada y plateada, las telas azules y las tenues, y las oscuras de la noche, y la luz y la media luz, extendería las telas bajo tus pies. Pisa suavemente, pues pisa mis sueños. Estamos pisando los sueños de nuestros hermanos con discapacidad y pisaremos los sueños de los participantes del taller. Así que, hermano de la red, pise mejor cuidado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, muy bonito. Bueno, preguntas. ¿A quién queréis preguntar y qué queréis decir? Paloma eh, está... Empiezo, ya que hablo tanto, como dices tú, César. Eh, bueno, primero, muchísimas gracias César, Carmen, Ana y, bueno, por supuesto, a los padres y a... A Valerio y a Pablo, encantado, es un placer. Es una gozada que lo hayáis hecho y es una gozada que, nos lo, que lo compartáis con nosotros y esperemos que cunda, que cunda el ejemplo en muchas asociaciones, porque va a ser tremendamente positivo. Eh, aparte de los agradecimientos, sí. sí quería preguntarle a los padres, no a posteriori del taller, sino a priori. O sea, ¿qué pensabais cuando dicen, bueno, es que vuestro hijo va a ir a un taller donde se va a hablar de la discapacidad de... De sus hermano, si teníais dudas, si teníais temores, si os animasteis desde el principio un poco las sensaciones que teníais al principio cuando os comentó César esa encuesta que hizo, cuando habló con vosotros, y luego durante. ¿Y qué reacción estabais viendo que, eh, en vuestros hijos a medida que iban pasando la, las sesiones? Pues, por ejemplo, en nuestro caso, o yo como me sentí, fue que... Cuando nos enteramos de este taller, eh, enseguida se lo comentamos a Pablo porque yo quería que Pablo estuviese con, con niños, con hermanos que también tenían un, un hermano con discapacidad, en el que Pablo pudiese entender o hablar el mismo lenguaje, porque a veces cuesta estar con personas y no te entienden. Entonces para mí Pablo ahora tiene 10 años, pero entonces pues era bastante pequeño y nos hacía muchas preguntas a nosotros en el que pues, a veces le contestábamos, a veces no sabíamos si le teníamos que contestar todo, mmm, no sabíamos qué hacer. Entonces, cuando surgió este taller, yo dije, esto es estupendo, porque Pablo va a estar con niños en el que mmm, se va a sentir entendido. Y, y venía a casa, pues feliz, pues, sí es verdad, contándonos sus experiencias, y ¿verdad, Pablo? Sí. Con niños que tenían también hermanitos con, con necesidades especiales, como tú. Perdón, Gemma, yo respecto a lo que acabas de decir, eh, hay una actividad que la podéis ver en los cronogramas, eh, fue muy, muy, muy acertada, salió muy bien, que nos llevamos los diagnósticos de nuestros hermanos, eh, hablamos de nuestros hermanos y nos sentamos juntos en una rueda, empezamos a hablar y hubo un momento que estábamos hablando con tanta franqueza que ahí no había ya ni hermanos mayores ni hermanos menores, habían personas, ¿sabes? Pablo aparte... Pablo y Valerio son muy mayores ya, son muy mayores con 7-8 años y, y yo me sentí un poco niño y ellos se sentieron bastante adultos y fue muy, muy emotivo. Fue una actividad estrella. Os recomiendo que que si, si lleguéis el taller de vuestra actividad que la hagáis, esa actividad, la de tercera sesión. No obstante, yo os puedo enseñar y podéis desarrollarla. Perdona, sigue si quieres. Si, si te estoy sincera, César, mi marido y yo lo hablamos de que nos hubiera gustado hasta nosotros participar, de tener un taller también de padres en el que poder hacerlo también. Tuvimos envidia. Déjame que lo trabaje, <ríe> déjame que lo piense. Porque Pablo, pa Pablo venía muy contento saliendo del taller. Sí. No sé, no sé. Y Eva y Vale. Pues va. Ah, bueno, nosotros eh, yo tuve mis dudas porque Valerio era muy pequeño y, y bueno, y él no, no es un niño que exprese demasiado y, y bueno, aunque jugaba mucho con su hermano y eso, pero así el tema ese de los sentimientos no sabía, tenía dudas por eso, por si eh, iba, iba a entenderlo, ¿no? Y luego, la verdad es que la experiencia fue muy buena empezó a hablar de, de su hermano, que tampoco nosotros me pasa como a Gema y Isidro, tampoco sabíamos muy bien cómo, eh, cómo enfocarlo. Siempre intentábamos que fuera desde el punto de vista más, más lúdico, más divertido. Es un hermano y ya está, pero él sí que se daba cuenta de... Y a veces, bueno, pues nos pareció la verdad que, que sí, que podía ayudar. Al final nos apuntamos y, y muy bien. Pero yo he de decir que lo que he visto es que luego aunque él salía muy contento y era muy positivo, con el tiempo lo que he visto es que ahora, por ejemplo, no recuerda nada. Entonces, a lo mejor debería, debería haber, aparte que era el COVID y demás, pero a lo mejor algún seguimiento o algo, porque él, no sé, si es solamente problema de él, Pablo parece que recuerda más cosas, pero Valerio, nada. No bueno, Valerio, no sé, dime, pero a lo mejor ahora me equivoco y sí que no recuerdas de algo. No, no recuerdo casi nada. Casi nada. Casi nada. Entonces, ¿Hubiera estado bien hacer algún seguimiento, no sé, una vez al año o algo así? Me refiero cuando son tan pequeños. Hmm. Tienes razón, tiene, bueno. tiene razón, Eva. Yo ahí también eh, quiero, quiero pedirte disculpas por eso, porque ya tenía que haberlo hecho. Pero bueno, la temporada de COVID fue también un tiempo difícil okay. y tal. Bien. Y la verdad que tenemos que haberlo tomado antes, pero se va dejando, dejando y se nos ha ido un par de años. No obstante, me gustaría dar una continuidad y mínimo hacer un taller al año, si puede ser más, más. Aparte, eh, dentro de poco voy a ir a otras resoluciones de alrededor de, de Paterna Manises, voy a, a Mirlata, a Torrente, voy a extrapolar el taller y si el taller se, se, se realiza en otras resoluciones cerca, pues se puede unificar, puede ser más gente y se puede hacer el taller en bastantes entidades, con lo cual se puede ir participando e interrelacionarse. Niños entre ellos, porque en la idea es que tampoco se forme un grupo de niños en una entidad, sino que se entre entidades. Eso ya sea, sería un puesto más ambicioso, pero hay es que ir poco a poco. Eso. Si me permites, más que... Es un asunto, de luego, ¿eh? pero más que. Yo la idea que tenía era a lo mejor hacer una reunión así, pues como has comentado tú antes, más lúdica, más que yo, entre los niños, para que no se olviden entre ellos. Y al verse, aunque estén haciendo una actividad que no tenga ningún propósito, tal, pero al verse se acuerdan de lo que hablaron, de lo que sintieron. Sí. Tienes razón, Eva. Es que realmente lo pensamos en hacer un sábado, ¿Os acordáis, chicos?, de quedar un sábado todos juntos por un poco, pues pasar un, un momento lúdico para recordarnos, pues para, para vernos, para vernos, es decir, oye, vamos a quedar el grupo. Pero es verdad que, mira, por circunstancias y, y por, por eso, porque uno tiene una cosa, no coincidíamos y tal, no lo hemos podido hacer, pero es verdad que, que lo que dice César, sí que pensamos que, que se debería de hacer, eso tienes toda la razón me nat que mmm que me está dando tanta información o no tal, entonces a lo mejor eso le hubiera servido de recordatorio. O no cuestión de que esto pues, político. Una cosa que os puede ofrecer el para nosotros, ¿no? Aunque veo que os da, que os también lo veis, lo teníais en cuenta, ¿no? Que que el futuro mmm, bueno, que puede ser interesante. Mm -hmm. ¿Alguna pregunta tenéis? Eh, yo si me permitís quería añadir también una cosa y es que eh, el número de, de niños y niñas que empezaron el taller eh, no fue el, el, como terminó, es decir hubo alguna baja del taller vale o sea eh, por muy, eh, y era, el mensaje era el mismo las actividades eran las mismas pero así como la gran mayoría, afortunadamente, lo acogió muy bien y le sirvió y lo disfrutó, pues sí, no puedes agradar a todo el mundo. O sea, eso os puede pasar teniendo en cuenta también. Sí, eso seguro. Nosotros empezamos con un número y en la primera sesión abandonar unos cuantos y durante el taller abandonan otros y al final te quedas con un número más reducido. Pero bueno, todos pertenecemos a entidades y a mí lo que cuesta conectar con hermanos adultos, pues con los niños es más o menos similar. Bueno, ya que nadie tiene más preguntas, yo sigo teniendo preguntas, evidentemente. Eh, ahora, ahora irían dirigidas a Pablo y a, y a Valerio, eh, para que nos contaran un poco, si, si queréis, porque a mí me hubiera encantado que hubieran dado este taller, es ¿eh? verdad. Cuando tenía 7, 8, 12, 14 o casi con 25. Nunca estaría mal porque no, no, nunca aprendemos lo suficiente de, de la discapacidad de nuestro hermano. Pero ¿con qué lección nos quedasteis aparte de los amigos que pudisteis hacer? ¿Con qué, qué aprendisteis de la discapacidad? De, a ver si sois capaces de contárnoslos en, en pocas palabras o de la relación que teníais antes con vuestro hermano y la que tenéis ahora, si ha cambiado algo o no. Es pregunta de examen, ¿eh? O sea, esto cuenta para la nota final. ¿Quieres hablar tú, Valerio? Vale, eh, que antes no, no sabía eh, lo que le pasaba a mi hermano ni mucho de lo que le pasaba y ahora lo entiendo más y sé por qué, pues, alguna hace como unas cosas y lo entiendo ahora más. Y eso. Muy bien. ¿Pablo? Yo en lo que también lo noté un poco más, eh, me, lo dije en el taller, es también un poco más o menos lo que ha dicho Valerio. El, uh, por ejemplo, un día que fuimos sobre todo a ciudades que es donde hay más gente, pasó eh, entre comillas vergüenza eh, porque... Eh, salimos del metro o algo y sabes que supongo que a mi hermana le gusta mucho el tren entonces se tira al suelo y se tira a llorar y la gente pues está ahí mirándola como que, mmm, que está haciendo el ridículo eso es lo que pienso yo entonces a mí me da vergüenza eh, pero al mismo tiempo también eh, eh, en el interior pienso que que es normal, que yo creo que la gente no se burla de ella, la mira porque es resalta y es eso. Os fijáis, lo que os he dicho en plan teórico, que fuimos de las emociones a lo formativo, no de lo formativo a lo emotivo, porque así no llegas. Pues es muy fácil ir de lo emotivo a lo formativo. Pues ahí está. Ellos se acuerdan de lo que sintieron, de qué aprendieron a sentir en el taller. Néstor, más preguntas que tendrán muchas más. Oh. Yo quería hacer eso. Además, tengo aquí todo lo del taller, o sea que fíjate si sí puedo preguntar, pero hombre, me gustaría que, entiendo que los demás sois mucho más inteligentes que yo y tenéis todo claro. Pero, yo podría seguir preguntando no, pero prefiero que participe más gente. Es que tú, Néstor, te has hecho los deberes, yo no me he dado tiempo, así que no sé ni qué les voy a preguntar. Para encima, las emociones no hacen falta papeles. Y encima, y encima me he liado la hora y he entrado tarde. O sea que ya me veré, me lo veré cuando me mandéis el vídeo. Fijaros en los objetivos generales del taller, ¿vale? Que son objetivos que a día de hoy yo estoy trabajando conmigo mismo. Claro. O sea, son infinitos. ¿Vale? Entonces, y todos estamos trabajando esos objetivos. Había, había alguien que iba a preguntar algo, ¿no? Sí, no sé si me escucháis. Si me sí, Tire. Vale, eh, bueno, lo primero, la enhorabuena, daros la enhorabuena porque eh, cuando los hermanos os dirigís a hermanos en primera persona, pues eh, se llega mucho más, ¿no? Hermanos adultos a hermanos más jovencitos. Eh, pero sí que, bueno, yo no he tenido la oportunidad de ver los contenidos de los talleres y demás. Habéis comentado que los preparabais también con profesionales. Porque hay una compañera también de Astrodes, de otra asociación, vamos, de asociación de aquí de Castilla y León, que tenía la misma duda que yo. Porque a veces, eh, cuando trabajamos emociones, eh, pues nos da miedo, ¿no? Y más cuando son niños, ¿no? Entonces, eh, conocer un poquito los contenidos y cómo los trabajasteis, quizás con alguna persona que os pudiera apoyar, ¿no? En, en ese trabajo, pues al final tocar emociones es complicado, ¿no? Preguntaros a. A César, a Mari Carmen y la otra compañera que no recuerdo cómo bueno. se llama. A ver, Tere, sí. Bueno, ¿qué puedes, contestar tú, Mari Carmen o Ana o contesto yo mismo? Bueno, soy yo que tengo el terreno abierto. Trabajar en las emociones es complicado. Yo lo que hice es, creo que lo he comentado, pero es así de simple. Hice el taller que a mí me ha gustado recibir cuando fui niño. ¿vale? Porque cuando fui niño tuve una serie de problemas, así de claro, una serie de problemas la pregunta de cómo gestiono la discapacidad de mi hermano. Y no me ayudó nadie. ¿vale? Y claro, ah. sí que me he sentido mejor hermano de, de mi hermano según he avanzado por mi cuenta o he tenido mis inquietudes. Di un paso de gigante cuando adolescente, 19-20 años, me empecé un moni fui monitor en una asociación de ocio y tiempo libre, que trabajábamos la autoestima y los conceptos de las personas con discapacidad, me vino muy bien conocer a mis compañeros de monitores, trabajar con otras personas con discapacidad. Ahí me aprendí muchísimo, muchísimo. Y de verdad que como persona que tienen una realidad. Pero también cuando en el 2008 se crea mi el grupo de hermanos y cada vez incluso sintiéndome miembro de la red y compartiendo experiencias. Y los encuentros. Cuando viene un encuentro, voy de una manera y salgo de otra. Bueno, eso mi compañero de la red es decirlo, ¿verdad, Néstor? Mm. <risa> vamos de una manera y salimos de otra claro, mucho mejores me Aprende, mucho mejor. aprendemos muchísimo y venimos con una energía pues ahí se trata en el taller se trata de insuflar esa energía que frecuentemente en encuentros con los niños pero os repito, los niños son como cristal son muy delicados hay ¿vale? que muy dedicados lo que se ha dicho en la poesía ¿vale? están extendiendo su sueños bajo nuestros pies y tenemos que pisar con cuidado tenemos que ir muy despacito. ¿vale? Y tenemos que elaborar muy actividades, cuidarlos, son el futuro. Y al mismo tiempo nos enseñan, ¿eh? La, seguro que Ana y Maricama están de acuerdo conmigo. Yo aprendí muchísimo, muchísimo de los niños en el taller, muchísimo. Y también salí mejor, más reforzado. Trabajé esos objetivos también para mí mismo. ¿vale? No penséis que es un taller para, es un taller alto, para las familias, para nosotros. Evidentemente para los niños, para los participantes, que son los protagonistas. Pero el protagonismo está compartido. Nosotros también estamos, somos actores de esta película. Yo eh, si acaso añado a lo que dice César: que eh, para transmitir un mensaje, bueno, me, me baso to, todo el rato en lo, que, en lo que aprendí en el curso este que os he contado. Eh, si para que un mensaje llegue eh, eh, en, en su parte emocional lo mejor es que te haya pasado a ti entonces si, si lo cuentas en primera persona seguro que vas a conectar y si lo haces de, eh, pues de la manera, una manera natural respetuosa eh, positiva y tú, y tú te lo crees si tu mensaje tiene credibilidad para ti misma seguro que eh, lo vas a saber transmitir, o sea, tiene que tener credibilidad, tiene que, tiene que tener coherencia y tiene que tener corazón, y si te ha pasado a ti, es, fácil, es más fácil transmitirlo, y, y por eso yo creo que les hemos llegado. Hay un manual, lo he nombrado en el proyecto, y lo he bueno, nombrado mientras he presentado, apoyando a los hermanos de Nancy Ponce, ¿vale? que puede ser una guía muy buena, bueno puede ser, no, es una guía muy buena, no obstante, las actividades yo no las he llevado tal cual, o las fichas. Me gusta más la manipulación, porque trabajar una emoción mediante ficha no se sé, queda muy. Algunos días puede funcionar, pero no todos. Es mejor organizar y llevar un debate, un discurso hacia, hacia un punto que más te interese, porque eso es más moldeable. ¿no? A te abres más. Te abres más hablando que expresamente por el ficha. Aunque puede ser compatible. Y la ficha puede ser puede ser muy buena herramienta cuando el niño es muy pequeñito, tiene 3, 4, 5 años. Hay una cosa. Eh, yo también quería mencionar una actividad que propuso Ana, que fue chulísima, la, la de las emociones precisamente, a cuento de lo que, de lo que ha preguntado la compañera. Ana, ¿no? Esto de cuando eran azul, con eh, lo, lo de los colores. Sí, bueno, la la verdad es que nos basamos en la película. Oye, es que ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? porque llevo un día hoy. Mm. Eh, yo sí, esa es. Sí. La de. Sí, sé qué película es. La de mí. las emociones. Mm. ¿Al revés? Sí, ¿Cómo? Al revés. Sí, eso al revés, muy bien, Pablo. Vale, era sobre la película de, de al revés, casi todos la habréis visto, ¿no? Lo de los colores, lo de que cada color sí. es una emoción. Entonces, yo personalmente creo que, que el tema de las emociones en el taller que hicimos es que fluye, ¿vale? Es que, es que no es meterte en ninguna de esos, sino que tener. Es que fluye porque eh, con actividades sencillas. Porque hicimos también lo de la caja, de los deseos, con los globos decir cómo me siento o qué haría yo si me dijeran algo. Sabes, con, con juegos hay actividades muy sencillas, salen, salen, porque cuentas en ese momento cómo te sientes. Entonces, las emociones es que salen, ¿vale? Es, es algo de verdad y, y no se sienten ni cohibidos ni nada, porque todos allí empezamos a contar cómo nos sentíamos en algún momento, ¿no? Con alguna actividad. Eh, entonces tú decías, bueno, pues yo, por ejemplo, o qué veíamos positivo en nuestros hermanos que nosotros no sabíamos hacer. Y cositas así, iban saliendo y ellos iban contando cosas, ¿no? Sus emociones. Entonces, por ejemplo, pues eh, yo admiro a mi hermana que tiene una discapacidad que nada estupendamente y yo, por ejemplo, no sé nadar Y para mí eso es muy importante. Entonces, mucha gente voy a la playa y dice, cuidado, cuidado la no, no, tranquilos, tranquilos que nada, perfectamente, mejor que tú, que yo y que muchos más. Y, y tiene una discapacidad de un 95%, ¿no? Pero bueno, eso lo tiene. Bueno, pues como este ejemplo, muchos que hicimos, muchas actividades, talleres, jueguecitos que, que hacíamos que, que realmente eran cosas sencillas que hicieron que, que todos habláramos de cómo nos sentíamos en algún momento, en algún, en algún espacio o, o, o en el colegio, cómo se sentían ellos con los compañeros si sabían que tenían un hermano con discapacidad o no. Eso lo hemos pasado todos. Nosotros también hemos ido al cole... Y hemos tenido en ese momento, en aquella época, nos preguntaban o nos preguntaban, y tu hermano tal, pues eh, fluía, ¿vale? Es que fluye, es que es es, es un momento de, de estar todos conjuntamente lo que hemos dicho, hermanos mayores y pequeños, pero todos éramos hermanos y todos hemos pasado por un, un momento. Y eso de uh -huh. verdad que es algo, de verdad, muy importante. Exactamente, <risa> muy bien Ana. Ahí van levantadas. Eh, creo que Cristina y, cómo no, Néstor, bueno, vale, empezamos contigo, Cristina. Bueno chicos, enhorabuena ¿eh? a los hermanos mayores y a los pequeños, alucinante y los padres también muy valientes eh, yo lo veo es que es un trabajazo tremendo y lo veo tan profesional que yo querría que se hiciera no sé si en mi entidad si más ambicioso en Castilla y León que veo que como se ha conectado Teresa pues aprovecho pero yo creo que esto lo tienen que llevar o coordinar eh, profesionales yo no me veo capaz yo me veo como alumna o sea, en serio, a mi edad, yo no me veo capaz de... Bueno, no tengo vocación de maestra, está claro, porque lo he intentado. Y no me veo capaz de, de coordinarlo ni de... No sé. O sea, no me lo querría perder, pero de verdad que lo veo dificilísimo. No estoy de acuerdo con o, las palabras. No eres eh? profesional, o sea, porque César, tú has estudiado magisterio, pero vosotras dos, eh, era... No sé, no sé cómo os atrevisteis a hacer eso. No. ¿Cuántos eh, hermanos Cristina, mayores Cristina, Pues mira Cristina, que hayan estudiado magisterio, que estuvieran en el grupo eran César, Ana también sí. y, y Bea, yo no, por eso yo iba un poco a observar, a disfrutarlo, pero claro como dio la casualidad que hice esos cursos que he comentado dije pues venga voy a ver y eh, si puedo aportar algo por ahí, completo el trabajo de ellos y aporto mi experiencia personal como, como hermana. Entonces, a lo mejor tú, Cristina, pues eh, si tienes a alguien del perfil de ellos y tú te puedes sumar aportando algo de tu cosecha, pues sabes, si, si te apeteciera participar, a lo mejor sería la manera en tu caso. Es que a mí me encantaría. Y además es que yo quiero llevar a mis sobrinos, porque... Bueno, tienen uno y tres años, pero lo que se rueda esto seguro que, <ríe> que les da tiempo. Pero es que lo veo eso complicadísimo y, y muy enriquecedor para, también para los mayores. ¿eh? ¿Cuántos mayores edais? ¿Cuántos? Hermanos mayores. Eh, tres y cuatro. Cuatro. cuatro, para y cuatro. Hmm. Ya, ya, ya. Cristina, no, Teresa, toma nota. La propuesta de Ángel Ponce es que los talleres los hicieran profesionales y, y hermanos juntos, precisamente por eso. Si hay hermanos que tienes, tienen cualificación, pues no hay problema, pero precisamente por eso, porque cada uno puede aportar cosas diferentes. Ah, Entonces bien. la propuesta, échale un ojillo, lo he puesto en el chat. Pero eh, está esa propuesta de hacerlo conjunto, ¿eh? Porque cada uno aporta... A lo mejor personal puede aportar más información o más recursos, ¿no? Y los hermanos más apoyo emocional. Simplemente, exacto. Muy bien, Simple, Eso iba a decir. Simplemente las emociones que tú has experimentado como hermano, tú paso que como hermana, tus emociones que las has experimentado y sigues experimentando, eso es lo que puedes aportar al taller. O sea, muchísimo. Más de lo que piensas. Lo que pasa es que no sé si lo sabré contar, porque claro, como no hemos recibido o sea, yo a estos niños los veo súper maduros, como hablan de sus emociones. Yo no he recibido esa, esa formación ni académica ni, ni, ni personal. O sea, que es que lo veo. Pues eso, muy necesario. Y no bueno, ni qué decir, tiene. Porque ya están haciendo preguntas. La niña con tres años mi pregunta a mí, además, porque me veo como la que como soy la que lleva y trae a Elena del cole normalmente y como la que se encarga más. Pues me preguntan y todo. Y bueno, la contesto lo mejor que puedo, pero, pero vamos. Y el taller para padres, que, que habéis dicho por ahí también, los padres de, de Pablo, también me parecería muy interesante para padres jóvenes. ¿eh? Bueno, ya. Néstor, te paso la palabra. Que bueno, me Néstor. Pica. Eh, nada, no, no, estoy de acuerdo contigo, bueno, estoy de acuerdo contigo en parte, en lo del taller de padres, eh, por supuesto, y en algún taller para hermanos mayores también, por supuesto. En lo que yo creo que coincido con Teresa, coincido con Ángel y coincido con la mayoría de los que habéis dicho, esto tiene que ser compartido, porque lo teórico solo probablemente, incluso podría aburrir perdonarme los teóricos. Eh, y los didácticos. Sin embargo, nosotros aportamos la parte emocional, a lo mejor la que no hemos vivido estos talleres, pero sí hemos vivido de otra manera. Y siempre, siempre se llega. Yo, por mi experiencia en determinadas charlas con hermanos, llega mucho más un hermano contando lo suyo que no la mayoría de las veces un profesional, eso está claro. Pero bueno, esto es una reflexión. Las preguntas eran un poco ahora mmm, las complicadas. Para César, para Ana, para los padres, para... Bueno, para quien me queráis contestar primero. ¿Encontrasteis apoyo de la asociación a la hora de elaborar el taller? Eso por un lado. Segundo, espera, las hago todas del tirón... Y ya corto el micrófono porque si no, no me voy a callar. Entonces, eh, esa era una. ¿Encontrasteis también reticencias en otros padres de, de, de niños pequeños a la hora de, de hacer el taller? Y la, el apoyo de la, de la asociación. Bueno, esas dos. Me reservo otra por si acaso. Eh, sí, te voy a contestar. Apoyo, sí. Eh, nos apoyaron totalmente, instalaciones, material, lo que hiciera falta. So, no, muy bien, sin ningún tipo de problemas. Es importante si sí, la entidad no apoya, pero ¿cómo lo que le apoya? Si es beneficioso para ella. Aunque, okay, bueno, y esto. Vale, sí, perdón, esto. Perdón, vale. En principio sí, ¿vale? Y luego, padres, nosotros contestamos con muchos padres y contestaron algunos, no todos. Cuando ven que eso no les interesa, no quiero que Quiero apartar a mi hijo de este problema y tal, no quiero que le a al margen, pues no lo voy a poner en un taller. Cuando en realidad, bueno, cada uno es libre, no es su hijo, lógicamente. pero Al final, pues eso. Así eh, tiene es perjudicia para él. Le es que dije decir algo, Mari Carmen, Ana, ¿no? lo mismo que yo, ¿no? Nos apoyó la entidad y hubo padres que le hicieron el caso. Así es. Lo mismo, es así. así ¿eh? Ahora pues, doy paso a Mar. Mar, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Chicos, fabuloso. Me está encantando. Y bueno, varias cosas. Mm. A estos chavales que se han conectado, darles la enhorabuena y que sobre todo han sido unos grandes valientes. Y el comentario que ha hecho Pablo me ha parecido brutal. Que con la edad que tenga, sea capaz de manifestar eso, eso es un mensaje tan potente que ningún profesional no lo puede dar. Él ha validado su experiencia y que eso puede conectar con tantos hermanos de esas edades y mayores. Y con esa edad que tiene, decir que siente vergüenza. Eso es brutal. Te doy la enhorabuena, porque además puedes conectar con otros hermanos con ese mensaje, pero a la de ya. En el que hicimos nosotros lo, lo comentamos, ¿verdad, César? Todos en algún momento hemos sentido el rechazo de la sociedad y, y a nosotros lo que nos ha supuesto es vergüenza en algún momento de nuestra vida. Entonces, eso validarlo, darle la importancia que tiene, que es normal que nos pase. Brutal. O sea, que la enhorabuena a todo el equipo y a todos. Y por supuesto, entiendo que esto tiene que ir de la mano de profesionales y de los hermanos que cuando hablamos nos entendemos estupendamente. Porque un profesional no puede decir el comentario que ha hecho Pablo. Solamente el hermano o hermana de la persona con discapacidad. No hay otro y bueno, enhorabuena a todos. Eh, Tere, ¿cuál es eh, tu turno? ¿Tienes la mano adelantada? Sí, quería comentaros. Eh, nosotros, eh, bueno, yo soy profesional de Castilla y León y sí que ofrecimos hace ya varios años eh, un taller a las entidades para hacer con los hermanos con y sin discapacidad. Eh, al final participaron dos entidades únicamente porque nos costaba mucho llegar a hermanos jovencitos ¿no? yo es lo que lo que me he ido encontrando que a veces es complicado pues por, eh, porque están estudiando porque van porque tienen otras actividades entonces nos costaba encontrar um, hermanos jóvenes um, esa es la, la realidad que, que me que, no sé, vamos, que yo me encontré y, y lo que o sea el valor que me o sea, me he conectado porque tengo muy ganas no de hacer algo con jovencitos eh, y el valor que veo es que lo habéis hecho hermanos, ¿no? Y creo que lo que habéis comentado, que igual de una forma combinada, porque lo que aportáis los hermanos mmm, adultos, como dice César, ¿no? lo que a mí me hubiera gustado recibir, quiero ofrecerlo, ¿no? Creo que ese es un valor muy importante, que los profesionales vamos detrás de vosotros, ¿no? O sea, no vamos a contar eh, rollos, ¿no? pero creo que, que hay que volver a insistir, hay que buscar fórmulas para poder llegar a. A los hermanos jóvenes. Y bueno, era eso un poco lo que quería aportaros, ¿no? Que, que sí que hay interés, pero a veces no encontramos la respuesta, ¿no? Y a veces también es complicado. Nosotros en la reunión inicial nos vino muy bien, ¿vale? Eh, explicar lo que queríamos hacer y por qué queríamos hacerlo. ¿vale? Y dentro de circular, la carta exponiendo brevemente qué quieres hacer y el por qué es vital para enganchar. Es el primer contacto. Y es lo que quizá hay que, que no es una idea, lo haces una carta maravillosa y aún así no conectas. Pero es que, claro, otra manera de juntarnos no se me ocurre. El otro yo la mano, pero no es por mí, es porque aquí una, una, una, una, una pregunta respecto al taller, está aquí oyéndolo, tengo aquí de voz en off. ¿Se habla, habla, bueno, sí ¿se escucha? No, no. Aquí, va. No, no aquí qué? Eh, Mira, tiene vergüenza cuando fuera una niña. No es una niña, eh, pero para los Eso es súper importante, ¿lo estáis escuchando? No. no, para nada, te vamos a decir, César vuelve. No, prácticamente una hermana, Lucía, venga, dígale lo que estaba diciendo, que es súper importante. Obviamente yo no veo tan fuerte como César. Volumen? Sí, ¿te lo escucha? Sí. Sí. Ah, sí. Eh, nada, que estaba escuchando todos los ejercicios. Y con respecto a lo que estaba comentando Cristina hace un momento, que no te pongo cara, obviamente, porque estaba al otro lado. Eh, sí que entiendo perfectamente esa posición que es un poco complicada cuando digamos que no estás eh, acostumbrado a exponer sobre, sobre un tema como es el caso de César al, al, ser, al tener una formación. Y yo tengo un poquito de formación no relacionada con el tema de discapacidad, pero sí con el desarrollo de formación intercultural. Y hemos trabajado muchas veces el tema de formación de formadores. Entonces, creo que esto abre una oportunidad. Hoy ha sido como una pincelada, por así, de presentación del proyecto. Pero creo que abre también la posibilidad para ustedes que están tan implicados en, en el tema, las formas con los hermanos y, Explicar cada apartado de manera de que ustedes mismos se sientan seguros a la hora de compartirlo con hermanos hermanos. Sé. Claro. Posibilidad, Posibilidad. No, como una opción, como una opción de formación de la formación. de Lo dejo ahí que... Claro, como o sea están tan metidos en el tema, pues la experiencia que traen de fondo no te la va da a dar ningún tipo de formación profesional. Así podemos formar a los hermanos que quieran dar un curso. Pues sí, sería una opción muy, muy importante, muy interesante. ¿Vale? Muy bien. Gracias. Bueno. De hace 17 años y es prácticamente una hermana. Yo estoy muy contento con mi hermana mayor, pero el rol de hermano pequeña que tengo en mi vida es. Bueno, eh, seguimos. Isabel, creo que va Isabel, Cristina, que no tiene apellidos, y Cristina con López Varela. ¿vale? Eh, Isabel. Hola, hola, gracias a todos. Eh, yo solo, bueno, yo es que mmm, casi todo lo que pienso lo ha dicho Cristina. O sea, me uno a lo que ha dicho Cris, porque también me siento incapaz de, de organizar algo así, sin un profesional, pero bueno, sí César, sí, no, no, bueno. A mí me preocupa, solo voy a hacer una observación muy concreta, porque siempre me preocupa lo mismo, y es, mmm, creo que un taller así, lo tú dices que lo habrías necesitado tú cuando eras pequeño, yo creo que lo habríamos necesitado todos, siendo pequeños, mayores, con determinada frecuencia, porque efectivamente... No hablamos de nuestros sentimientos con respecto a nuestro hermano con discapacidad en casi ningún entorno, porque muchas veces, seguro que Pablo y, el, y no me acuerdo el nombre, sí, sí, sí. Valerio, están de acuerdo conmigo, a veces hablamos de nuestro hermano con discapacidad y nos miran con una cara como diciendo, ¿pero de qué me estás hablando? Y, o seguro que os han preguntado, ¿no ¿cómo trato a tu hermana? Y yo Pues con mucho cariño, porque claro, es que vas a contestar. Pues, no Entonces, eso que nosotros... Eh, los que queremos y estamos implicados, transmitimos y hablamos, intentamos hablar, y yo tengo la suerte de tener muchos hermanos, con lo cual tengo mi propio grupo de, de apoyo y lo hablo con ellos, a mí siempre me preocupa los que no están motivados, siempre me preocupa eso. Yo creo que es algo que necesitamos todos, que en que, que las, asociaciones, las asociaciones hay muchos hermanos con temporadas muy de, eh, desatendidos, y a mí eso es lo que me preocupa. ¿Cómo conseguimos motivar? Porque al final, eh, hermanos de, de la edad de, de Pablo de Valerio, pues porque sus padres están muy implicados y con mucha intención y quieren que, que, que tengan un ciclo eh, dentro, o sea, que, que su hermano con discapacidad forme parto, parte de su vida, ¿no? Pero estaréis conmigo, ¿no? En que a mí, a mí esa parte siempre me preocupa. ¿Cómo motivamos? Porque hay gente que en nuestras propias asociaciones que están pasando a lo mejor malos momentos porque en la asociación no sé es, si es que algo no estamos haciendo bien. yo Ya lo sabéis que soy crítica, pero no sé si algo no estamos haciendo bien en las asociaciones para que en general eh, la gente acuda cuando tienen un problema. Y no resulta que luego al final solo acuden cuando tienen un problema de servicios o cuando tienen un problema de dinero. Pero cuando tienen un problema emocional... La asociación no es referencia. Esto es una reflexión, porque este curso precisamente ayudaría a eso a cambiar eso, a cambiar esa inercia. Y lo que han dicho de la reunión con los padres, pues efectivamente, ojalá pudiésemos tener en nuestras asociaciones de forma habitual unos talleres de padres jóvenes, con bueno, padres de nuestras edades, con nosotros, con los hermanos de nuestras edades, ¿no? Y que la, seguramente les daríamos una perspectiva de miras es que eh, con muy buena intención, con mucho cariño nuestros padres hicieron esto a mí eso no me ayudó y a lo mejor trasladarle a un padre le hace ver que está haciendo lo mismo con su, con su, con su otro hijo ¿no? pero vuelvo a decir, siempre me preocupa cómo motivamos a los que no están por la labor ¿no? que al final son tan forman parte también del movimiento asociativo ¿no? No, no solo somos los que sí estamos implicados y nos buscamos el compartir ¿no? Y ya me callo yo también como Néstor, si no me callo. Bueno, gracias, de Isabel, verdad, muchas Isabel, gracias. Isabel, tú serías una monitora extraordinaria, ya te lo digo yo, ¿sabes? A lo mejor con cuatro cosas que podías ver por ahí, leer o si te podríamos decir, seguro. O sea, que no te, no te eches de menos. Y luego habla como Néstor, nunca vas a hablar como Néstor. Yo tampoco. <risa> <risa> Ahora, Cristina, eh, que no tiene apellidos, ¿vale? ¿Soy yo? Sí. Mi apellido es Moreno César, pero vale, se me ha bueno, Cristina esto. Moreno, vale, vale. Es. Bueno, yo primero le quería dar la enhorabuena tanto a los padres como a Pablo y a Valerio por, a, por participar en el taller y a vosotros por animaros a hacerlo, porque es verdad que romper un poco una lanza que, como acaba de decir Isabel, normalmente se trata fuera, en otras cosas, ¿no? entonces yo busco alternativas, los padres buscan alternativas, pero al final aquí habéis dicho, no mira, esto es real, esto nos ha pasado a todos y por eso es necesario, entonces me parece fantástico el, como ver, que ya veáis el resultado de ese planteamiento inicial que os hicisteis, y me gustaría mucho preguntarle a Pablo y a Valerio cuando nos escuchan hablar, ¿Qué dicen estos tipos mayores que son hermanos y que tienen, necesitan lo mismo que nos acaban de decir a nosotros? Es que esto tenemos que seguir aprendiendo más tiempo. Me gustaría que vosotros nos dijerais, habéis hecho el taller, pero ¿para qué creéis que os puede servir más adelante? Cuando seáis un poquito más mayores. Si tiene, si tiene sentido, si os gustaría colaborar en talleres que se hagan con otros hermanos que tengan vuestra edad. Y un poquito a los padres, el interés que ellos veían en que sus hijos participasen. Esas son mis dos preguntas. muy eh, Bien, eh, pues voy a darle paso primero a Valerio. venga Yo creo que es de, eh, si para el futuro serviría, pues yo creo que sí. Porque, a ver, si, si ya lo sabes, pues es mejor. ¿Y puedo preguntar una cosa? ¿Cuánto tiempo queda? <risa> bueno, disculpar pero es que él es muy activo. <risa> y bueno, eh, y bueno en cuanto a lo del interés de los padres, yo estaba interesadísima en que hiciera el curso, interesadísima. Y, y la oportunidad, o sea, me parece una oportunidad... Tenía un poco de reparo por el tema de que lo veía pequeño, pero se planteó de una forma tan lúdica y tan buena y él salía tan contento que, que enseguida se me pasó y pensé jolín que bien que, que desde ya él haya podido empezar a sacar cosas que, que, que bueno que él ni siquiera sabía plantear lo que sentía, ¿no? O que entonces por ese lado no tuve ninguna duda al empezar, ninguna duda durante todo el curso. <risa> Valerio, ¿te gustaría participar en la formación de otros hermanos? Y ya terminamos, ¿eh? eh yo creo que sí. ¿Que eh. sí? ¿Tú crees que tienes cosas que decirles? Claro, sobre tus hermanos. ¿no? Sí, pues sí. Sí. Yo lo creo, estoy seguro. <risa> <risa> ¿Y, ¿Y Pablo? ¿Pablo? Nosotros, por ejemplo, esto del taller me pareció fantástico desde el primer momento, de verdad, eh, César, porque Pablo y nosotros habíamos ido a hacer terapias con psicólogos para ver de qué manera podíamos abordar esto, que entre Pablo y Alba se llevan un año y medio de diferencia solamente. Entonces, Pablo tenía muchas preguntas y, y nosotros también, ¿no? no hasta que dimos con el diagnóstico de Alba, tuvimos un proceso bastante duro. Entonces, íbamos a psicólogos y, para, y hacíamos la media hora de la sesión con Pablo delante y luego Pablo se quedaba solas con la psicóloga, de tal manera que él se pudiese sentir pues, lo que habéis hecho vosotros en el taller, abierto a las emociones. Y cuando surgió esta idea, pues, pues para mí fue algo maravilloso porque fue estar con personas que podían entenderle, no un profesional, sino personas que de verdad entendían sus sentimientos y, y lo que hemos dicho y sus emociones mm. y, y entonces lo vi fantástico es que claro, sobre todo cuando los niño el sentimiento de soledad es muy grande ¿vale? y de qué, qué le pasa a mi hermano y cómo lo afronto y, Correcto. y a mí me da mucha tristeza cuando era niño tener a mi hermano porque no podía jugar a fútbol y lo intentaba y yo decía pero ¿por qué no? Hace lo que yo hago, ¿no? Y eso era una angustia de día tras día y al final decía, bueno, y esas preguntas tardé muchísimos años en contestarme, en contestarme a mí mismo. Y bueno, es lo que he dicho, seguimos contestando esas preguntas, pero ya de reenfoque, ya de una experiencia y ya habiendo impartido un taller para hermanos pequeños, con lo cual me sirve como crecimiento personal a mí y a Pablo, porque... Yo lo digo, ¿eh? esa actividad fue una actividad estrella. Ha ido bien ni hermanas pequeñas ni mayores. Habíamos hermanos, a secas. Y eso es muy bonito. Pablo salió del taller, ha salido con, con mucha seguridad en sí mismo. Eh, que hasta entonces él no se atrevía de hablar de la discapacidad en clase eh, con sus amigos. No sé, y ahora él eh, levanta la mano como diciendo, oye, que mi hermana no es verde con antenas. Porque le dijo una compañera suya, oye, tu hermana es muy mona. Y dice... Toma, claro, no es verde con antenas, es muy guapa, claro que sí. Y bien, tiene una discapacidad y no pasa nada. Y entonces ahora él habla eh, abiertamente. Muy bien, muchísimas gracias, Gemma. Has respondido, ¿verdad, Cristina? De eso sí, sí, totalmente, eh, totalmente. Van a hacer aquí en Manises un concurso de cuentos y uh -huh. las niñas que sí, de princesas, castillos, los niños héroes, dice pero eh, mamá, yo voy a hablar de la discapacidad voy a hacer un cuento hablando de la discapacidad, entonces me parece muy bien. sí, de enfrentarse a la discapacidad. Sí. sí Pablo, Pablo, Qué sí, bonito. Sí, Pablo es increíble. Pablo, que... Pablo es Yo aprendí es un muchísimo un crack. de los participantes y sinceramente no me esperaba aprender tanto de la... ellos. No también es verdad que fui impermeable, yo soy una persona que yo siempre estoy abierto a que todo el mundo me enseñe, que todo el mundo me dé, y voy siempre con humildad, ¿no? Eh, si no, no perdería tanto, ¿no? Pero aprendí tantísimo de ellos que dije, es que no puede ser, ¿sabes? Así que, muy bien. Eh, y, Cristina y, y, per y perdón, y perdón una cosita, y que también los niños, pod eh, yo quiero también eh, eh, incidir en, en, este, en este detalle, el vernos a nosotros, están viendo el futuro. O sea, nos ven a, a personas adultas que hablamos de la discapacidad de nuestros hermanos, que le damos la, la importancia que tiene que tener, ni más ni menos, y que podemos ser felices. A mí que vean el futuro eh, de alguna manera en nosotros me pareció un mensaje muy potente eh, y que les podía ayu ayudar y creo que les ayudó. Me callo ya yo también. <risa> Una cosa, eh, César, yo si, si Pablo no tiene inconveniente, cuando escriba ese cuento me encantaría que lo compartiera con nosotros, si él no tiene inconveniente. A lo bueno, mejor lo tengo yo y no lo comparto con nadie. No, eso Pablo es el autor y tiene todo el derecho de compartirlo y compartirlo. ¿Te gustaría compartirlo con nosotros, Pablo, con la red de Satanás Hermanos? Eh, pues no, no me daría vergüenza y eh, sí, mm, bueno, sí, muchas gracias no, Pablo bien, <risa> Pablo pagamos derechos de autor, no te preocupes, te pagamos derecho, te uva, Pablo. aparte yo creo yo en ti veo un miembro de las redes de hermanos, en hombre, futuro, sí, sí, sí, yo, sí, sí, sí, sí, te, sí. Veo, te veo en el quinceavo encuentro de hermanos, es pues el nuevo <risa> Néstor, tu sucesor, tu sucesor Yeah. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Uh, te, miembro te te de, de, del resto eh, yeah. Cristina Nada raso y rápida eh, Bueno, que me ha encantado, ¿eh? ya me, ya me parecía interesante Pero es que con todo lo que ha pasado aquí Me quedo con, claro, mixto, sí la, El taller tiene que ser mixto, desde luego Porque nosotros aportamos esa visión personal Lo que pasa es que yo no sé si las expresar Así que lo que ha dicho tu amiga César de, de darnos unas clases a los hermanos que no tengamos ni idea de cómo expresar nuestros sentimientos en la vida en general, y ya sobre la discapacidad, ni te digo, pues me parece fenomenal. Yo me apuntaría, claro, para poder luego hacer un taller mejor. Y yo creo que deberías venir al nuestro de, de Castilla y León, César. Bueno, las chicas también, ¿eh? Pero bueno, como César ya está una vez en Valladolid, ya se lo conoce el camino. Pues, pues eso, estáis invitados. Y, y Teresa, pues muchísimas gracias, de verdad, por tu interés. Yo no sabía que se había ofrecido a, a las entidades de Castilla y León, pero nos ponemos en marcha. ¿eh? Me ha alegrado muchísimo verte aquí y, y tu apoyo como siempre. Y vamos, nada, nada. La invitación es recíproca porque si antes de que vosotros iniciéis el primer taller, hicimos el segundo y queréis venir a alguna sesión, estéis invitados. Néstor, de hecho, está invitado el año 2010, el primer encuentro, a, a una paella a Valencia. Así que yo ya no sé qué hacer, Néstor, para que vengas por favor. Ya fui, ya fui hace mucho. Ya tienes fui? casa, tienes mi brazo para venir. Y por cierto, que... Por cierto no, Isabel, que, que sí. Que ha, vamos, que estoy totalmente de acuerdo con que nosotros deberíamos aportar también para los padres jóvenes, que es que yo del Encuentro de Galicia me fui con esa idea rondándome en la cabeza. Cuando ¿Te acuerdas de esas cuando hicimos en la entrevista, o esa que teníamos que hacer, grabarla con el móvil? A la vicepresidenta de prevención. En ese momento yo digo, pero si es que deberíamos nosotros apoyar a los padres jóvenes, porque sí. somos el futuro para los niños, pero somos el presente para los padres para que vean en qué se pueden convertir sus hijos y qué, qué, por qué cosas van a pasar, cómo les pueden ayudar. Ojalá lo hubieran tenido también nuestros padres. Eh, Cristina, de, de hecho hicimos una charla una vez en, en un cole, en un cole inclusivo que hay cerca de, de donde vivimos. Y, y bueno, fue una pasada porque había padres que estaban pasándolo muy mal de, se sentían mal porque pensaban que a lo mejor dedicaban demasiado tiempo a sí. su hijo con discapacidad y a, y a quien, no lo tenía, eh, quien no tenía discapacidad pues, pues casi que se, se gestiona solo y yo no doy más de sí, pero a ver si va a pensar que lo quiero menos. Bueno, una serie de, de miedos eh, que no eran... Sí, sí. Que los, claro, y decíamos, pero si nosotros eh, no hemos pensado eso de nuestros padres, de, de verdad, tener esa tranquilidad. No lo pensábamos cuando éramos Bueno, pequeños, yo tengo una ¿no? hermana que sí, ¿eh? <risa> que es pues hay una que sí. Sí, sí, Mira, sí. Pues puede ocurrir, puede ocurrir entonces. Pero no es lo normal. Pues, lo puede. normal es que lo lleves, pues eso con, con bastante calma. Oye, que nos lleváis una delantera, sois un ejemplo, ¿eh? En Valencia, madre mía. Bueno, no. depende no, para no. qué. <risa> en esto, por lo menos, desde luego que sí, que sois un ejemplo. Yo quería, porque yo creo que ya, ya estamos pillados de tiempo, por no decir casi que estamos fuera de tiempo, pero eh, a César, Carmen y Ana, si ¿sí cambiaríais algo o añadiríais algo en una en una futura segunda edición, o sea, Obvio, si, habéis eh... si habéis notado que eh, algo ha fallado o habéis notado que ha faltado algo, y también a Pablo, bueno, ¿vale? yo supongo que ya anda por ahí, porque si es tan activo, normal, ya vamos fuera de tiempo, yo lo entiendo, ¿eh? Eh, si han echado algo en falta, si le hubiera gustado que hubiera habido alguna cosa más, o le ha sobrado algo, han dicho, oh, es que este, esta actividad fue un pestiño. Vamos Mira, a empezar por, por ellos, a ver los papis, y los papás y los niños, Valerio y Pablo, ¿qué opináis? ¿Qué ha dicho Ernesto? Eh, a mí eh, sobrar nada, a lo mejor le podríamos haber añadido un poquito más hablar sobre los, mmm, sí, se podría decir, sentimientos que tenemos nosotros de nuestros hermanos y hablar pues como lo que he dicho antes, la, ve la vergüenza, entre comillas, cómo gestionarla, cosas así, eh, para en ocasiones como esas, controlarlo. Lo estoy anotando, Pablo, es maravilloso. <ríe> lo está anotando. Y Carmen, uh -huh. César, Ana, uh -huh. algo que pensé nos faltó esto. ¿o vamos a tener que a añadir esto al segundo taller o, uy, esto yo creo que nos pudo sobrar. Obviamente. Que, que no, sí. no, pero bueno. Tu, tu respuesta está en la evaluación del taller que hicimos, ¿vale? Eh, <risa> yo os he mandado, el, o sea, lo que son las preguntas, pero yo te lo tengo elaborado, ¿vale? Eso, si quieres ver los resultados, te lo puedo enseñar, pero claro, lo que me puede faltar a mí en mi primer taller. Puede que no sea lo que te pueda faltar en tu primer taller. Y con yeah, esto, yeah. claro, cada uno, uh -huh. eso es muy, algo muy personal, así es una obra personal. No obstante, sí que te puede llegar a una, una orientación y te lo puede decir. ¿Qué me ha gustado? Yo es que soy muy exigente, a mí me gusta a la perfección, ¿no? Y me exijo bastante. Pero bueno, me ha gustado pues, sesiones algo más largas, más tiempo, eh, y no sé si se me escaparía algo. Siempre hay fallos, ¿vale? Y siempre se puede mejorar. Pero. Yo, yo creo que, que más sesiones hubieran dado pie a lo que ha comentado Pablo. Al conocerte más, das lugar a abrir temas, a, a contar más eh, cosas más, más íntimas y seguro que, pues eso te, te ayuda también en la autoestima, para porque al final aquí la autoestima es un pilar fundamental ¿eh? para poderte enfrentar a esos rechazos que ocurren o que no ocurren y tú te los imaginas, más bien cuando te los imaginas, ¿no? A luchar contra, contra ese, esa vergüenza, eh, más, más sesiones y, y, y eso, y, y pasarlo bien en plan lúdico, eso teniendo en cuenta que estábamos con niños, pues sí, pero bueno, ahora haremos la segunda y os contaremos. <risa> Yo creo que también eh, más sesiones, creo que, que sí, más tiempo no, porque acordaros de que muchos de ellos, Pablo y Valerio a lo mejor era más pequeño, venían con que tenían exámenes al día siguiente, eh, claro, y muchos de ellos además tenían actividades extraescolares, que además muchos no, fue, no fueron a las actividades extraescolares por venir al taller, que eso también es muy importante, pero claro, el tiempo, eh, más de la hora y media yo creo que no, porque después de una jornada escolar se hace también muy a lo mejor muy pesado, ¿vale? Muy largo. Y a lo mejor lo que sí que echamos de menos, acordaros, fue que en la última sesión, como estábamos con la pandemia, no pudimos ni hacer una merienda con ellos. O sea, una merienda que es una cosa tan, tan sencilla, ¿no? Pero el estar todos juntos merendando para finalizar el curso, para haber estado, porque además nos dimos unos detalles, unas pulseritas que llevó Bea, bueno, estuvo súper bonito, pero no pudimos ni estar un ratito tomándonos un chocolate con un, una coca de llanda, no se sé, sabe o sea eso que une tanto también la comida sabéis que la comida en España pero es verdad no pudimos ni merendar con ellos es que no podíamos en ese momento traduzco coca de yanda es un bizcocho que está buenísimo aquí ah, vale. la Bolivia, ¿vale? <risa> perdón Cuidado, perdón perdón y algunos estamos fuera de España perdón ¿vale? Así que... Es que, claro, se empieza con un chocolate y una con buenísima, buenísima, ese bizcocho, y luego acabamos ya de adultos, cuando los niños pequeños crecen, con un vermú, ¿verdad, Néstor? También, también está bien. <risa> eh, a mí me gustaría hacer un inciso, si se puede, para el segundo taller, si cabe la posibilidad de que en alguna sesión podamos estar los padres, también un poquito para escuchar, pues, eh, pues, lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Ese sentimiento que tienes de si lo estás haciendo bien con tus hijos, poderlos escuchar a ellos. Pues, claro que puede ser difícil. Creo que está tienes, Gemma. Es lo voy a plantear, ¿vale? No me lo he no pensado, pero como yo voy a elaborar la, el proyecto de su taller, voy a meteros a los padres en, como actividad en alguna sesión, ¿vale? Estoy pensando que de la mitad para adelante, para que los niños estén cogiendo cierto clima de confianza. Aparece, claro, ver, claro, no podemos, claro, claro, ¿vale? claro, que, claro. Si no es la última, la penúltima. ¿vale? A eso me refiero. Ya cuando ellos ya se han soltado y todo, pues <ríe> los padres poder, pues eso lo que estamos haciendo ahora en esta reunión claro. poder compartir una sesión padres y hijos. Anotado bueno, está. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? ¿Algo más? ¿Cerramos esto? Vale. Pues <risa> tú, tú verás. Pero vamos, estamos pero es tiempo, que está pues el tiempo ya. sonado mí, eh, sonado menos cuarto de la tarde, yo puedo estar aquí tranquilamente hasta las seis de la tarde siete horas americana hablando, Es que me tengo que ir de vino. Vale, César, pero la hora <ríe> española es la que ya hemos trabajado durante todo el día. Así claro, es que... que... Claro un suerte porque tengo un amigo mexicano en San Francisco, que está loco porque vaya a verlo, o sea que ahí aún podría haberos entretenido mucho más. Bueno, es que nada, tienes sí. muchas pilas, eso es lo que te pasa. Muchísimas <risa> gracias a todos por estar aquí. Los dejo por ya. Por vuestras Nos aportaciones vemos. y por ayudarme a mí personalmente a seguir creciendo y todo, ¿vale? Así que, gracias gracias. Hasta, luego. Hasta, hasta, luego, hasta, hasta luego. Hasta luego, chicos. luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. gracias.